Ah, a ver, vamos a ahora. la hora. es que ahí. Solo uno. Más, un miembro más de la de, de, de Banaketak, a la alternativa de Bilbo. De distribuir materiales alternativos, esto que llamamos de materiales no comerciales, políticos, por supuesto, generalmente de carácter anti también la música, en la contracultura y el punk. Desde por aquí se ve por el colectivo más antiguo, junto con la Irola, que ya lleva 20 años, nosotros llevamos un poquito más, 26. Y, y estamos en Bilbo, la vieja, primero plena... Al lado del río, vamos, enfrente del Mercado de Ribera, el sitio absolutamente pintoresco. La relación con los trabajadores evidentemente, es bastante estrecha. Y Bueno, nosotros somos uno de los colectivos fundadores, ¿no? y bueno en cierto modo sí que nos sentimos un poco también padres de la historia no pues sé hemos tenido años en los que hemos estado muy metidos otros estuvimos menos este año ha estado ahí un término medio porque estamos aquí digamos todos los días no hemos podido a lo mejor participar demasiado en todo lo que hay detrás a la hora de montar esto que no solo las ocas sino que hay muchas más cosas hemos intentado siempre estar y seguiremos intentando evidentemente Sí, se llama Factaos Vosotros, es la primera referencia de esta colección que hemos sacado ahora de ET, El corazón en un puño, que es Elena Martínez de Rubio, experta en filosofía alemana, y bueno, escribe bastantes cosas. Esta es una cosa que he editado con nosotros y que es un recopilatorio de artículos que ha aparecido en la gara, en Egin, en diferentes eh, periódicos, un libro muy bonito, ameno, que toca muchos temas y que son capítulos breves, contados con mucha humanidad, pero bueno, precisamente por eso, porque es tan variado, que es un libro muy ameno. Voy recomendar esto que son los discos de Francesca, que son los discos con la presentación más original que hay, y además de un grupo incalificable, y que te llamen incalificable supongo que es lo más punk que te pueden llamar, ¿no? Y luego pues sí que creo que hay pocas editoriales. Gente que esté editando, poquitas, y eso se nota, se nota que hay una crisis importante en cuanto al tema de edición, tanto de libros como de discos. Una feria final le ves para presentar, ¿no? Sobre todo las novedades del de, de último año, y te das cuenta que hay pocas novedades, a comparación de las que podía haber, por ejemplo, hace 10 años aquí, ¿no? Que había 100 novedades. Tranquilamente, y ahora si estamos con 20, vamos que 80, no sé si llegaremos. también la gente se tiene que poner un poco las pilas al final. O sea, tenemos un poco crisis de, de colectivos editoriales. No ha llovido, eh, o sea que buena. Eso Cuando es. no llueve, es buena soca. Incalificable, ¿eh? bueno la verdad que decir que es PUM o ¿eh? Hardcore o, no sé, ¿no? a veces suena a Husker Duda, a veces suenan a tal, pero bueno, bueno. no guapo. No te compres nunca el disco de Francesca.